¡Hola Limunis, ¿Cómo están? El día de hoy Como pueden ver, me corté No me corté, me quité mis extensiones que traía ahora ya tengo el cabello un poquito más corto Pero sigue siendo más largo de lo que normalmente tendría Pero bueno, por aquí en mi vecindario, en mi casa Está súper callado ahorita Porque es el año nuevo lunar aquí en Corea Y en otros países de Asia Muchos lo llaman año, año nuevo chino pero es año nuevo lunar este porque cada país tiene sus propias tradiciones y durante el año nuevo lunar normalmente las personas se van a ver a sus familias a los pueblos regresan pero esta vez nosotros no decidimos ir a Busan, donde es la ciudad donde yo nací y donde mi familia están aparte de mi mamá y mi papá esta vez decidimos quedarnos y entonces pues ayer fue el año nuevo de hecho, ahora es un puente, todos están en sus pueblitos Así que literalmente por acá no hay coches, no hay gente, amo, amo, amo Hoy entonces David y yo, mi mejor amigo David y yo decidimos ir de un mini viaje No va a ser un viaje así de que nos vamos a quedar ahí a dormir, pero vamos a regresar hoy Pero vamos a ir a un lugar que se llama Capión Creo que está por como una hora y media por tren. No me acuerdo. Pero por eso ahorita estoy yendo al tren. Lo vamos a ver ahí. Y la verdad no sé qué vamos a hacer ahí. No sé qué hay. Pero es como un mini viajecito que la verdad los dos necesitábamos. Yo siento que lo necesito bastante porque necesito desestresarme. Quiero salir de mi rutina. A ver qué hay. Así que vámonos. <tose> ¡Hola! ¡Acelera en el, el chofer que viene persiguiendo a la mamá de su mujer! ¡Ajá! Ya nos vamos. ¿Cuánto nos tarda? 30 minutos. ¿Ah, solo 30 minutos? en el chofer que le viene persiguiendo la mamá de su mujer ajá, ajá. estamos hablando en el chofer que le viene persiguiendo la mamá de su mujer estamos hablando en el tren y nos callaron ni estamos hablando tan Estereotípico latino racista llegamos llegamos y sí hay nieve, Ay, nieve. Oh, va a estar bonito va a estar muy bonito va a estar muy bonito Primero vamos a ir a comer Porque tenemos hambre, ya son las 12 Estamos con mucha hambre Mucha hambre, mucha hambre Llegamos a... capión De anterior <risa> Estamos comiendo una comida famosa aquí que se llama Takalbi Y vamos a tomar un poquito de makolí y sí, vamos a estar tomando un poquito... Vamos a quedar dieta. No. No sale alcohol. Está peligroso. Por fin llegamos a este lugar que literalmente fue por esta razón que venimos a Capion. aquí tenemos el boleto y es básicamente esto es como una bicicleta no es una bicicleta, es como una bicicleta para los dos apúrele señor Dejé mi celular en el baño <risa> vamos, vamos, vamos, vamos a las tres y media por fin vamos a ir mi poncho estilo mexicano no, estilo andeño ya empezó a hacer frío, así que no sé, no sé qué tal va a estar. Aquí nos vamos a ir. Tan romántico. Yo la verdad pensé que no iba a haber mucha gente, pero sí hay bastantes personas. Eh, eh, eh, hay bolsa otra. Ese es su cinturón de seguridad. Claro. ¿Con qué vamos a chocar? El break está a tu derecha, a mi izquierda y de acá está para la sienta para adelante. Para, para. Decidimos ser los últimos, así que estamos esperando Pero ya vamos Hola, me llamo David Y por si vine, nos perdemos, por favor dígale a mi familia Puta, ya puedes un poco <risas> Esta boludo no está pedalando nada no. ¡Yo ¡Sí estoy pedalando! 20, 20. ¡Estamos yendo! ¡Estamos yendo! ¡A la velocidad de la luz! <ríe> no estamos, aquí. Estamos, estamos en automático Cansamos después de eso. Tenemos que ir a otro lugar, pero demasiado lejos. Así que vamos a regresar a casa. Nos cansamos el frío, nos cansó bastante. Estoy muriendo de frío. Ah, ya llegamos. ¡Sándida! Ay, vámonos a casa, casita. Oh, hello. Hoy es un jueves y me estoy poniendo lista para ir a trabajar. La verdad, ayer casi no dormí. Dormí como 2-3 horas. No sé por qué no pude dormir. Tuve muchas cosas en mi mente. Y dormí a las 6 de la madrugada. No me gusta este color. Me dormí a las 6 de la mañana, básicamente. Y tuve que despertarme temprano a las nueve y media por trabajo. Estuve un poquito nerviosa porque hoy por fin es el día. Y probablemente ustedes ya lo saben cuando suba este video. Que por fin abrí mi nuevo canal. Se llama Tu Oni. Como Tu Oni. Tu hermana. Como les conté en mi otro vlog, ahí es donde voy a estar subiendo videos sobre belleza, maquillaje, estilo, K-pop, todo eso. este y Tengo un equipo increíble que está trabajando detrás conmigo, detrás del canal, así que denle mucho amor, vayan a suscribirse si aún no se han suscrito. Estamos subiendo un vídeo a la semana, igual que aquí estoy tratando de subir un vídeo a la semana con que sea un podcast o con que sea unos de estos vlogs. Estoy muy emocionada que ya lo hicimos. Hoy toda la la mañana estuve trabajando en, ese, en eso De que estábamos abriendo el canal este, Subimos el video Yo estaba subiéndolo en Insta Y luego tuve que estar viendo eh, comentarios Para responder a los comentarios Y todo eso, ustedes ya saben Entonces así estuve toda la mañana eh, La verdad es que quise dormir Un poquito más como, Porque como les dije, pues literal dormí como tres horas Este, Pero ya no pude que no ya no pude más. No pude dormir más. Entonces me puse lista. Déjame, tengo que tomarme mi medicina. Algo que amo de Corea es que en vez de darte medicina como en las cajas, te dan medicina así para todos los días. Dime esto. He estado súper aburrida con... Con Netflix estos días, no, no he tenido como una serie en donde como que me ha impactado mucho. Después de ver The Glory, vi The Glory y luego Singles Inferno, segunda temporada. Y después de eso como que ya no tuve nada que ver. Hasta que ahorita en Corea está súper, súper como de moda y popular, de tendencia. Esta nueva serie que apenas tiene, solo tiene como tres episodios. Porque cada episodio sale los martes, creo. Y se llama Physical 100. Physical 100, y es un reality en donde salen hombres y mujeres de todo tipo de ocupación eh, que tienen que piensan que tienen el mejor cuerpo, el mejor físico entonces hacen competencias para sobrevivir y todo eso y está, la verdad, yo pensé que no me iba a gustar, yo pensé que iba a ser un show en donde nada más salen a enseñarnos su cuerpo así como sí super macho, no en serio, es un, es un show en donde Hacen diferentes competencias para ver quién tiene el mejor, o cuál es el mejor físico, o cuál, qué es lo que podemos decir que es un buen físico, ¿sabes? O sea, no solo porque uno tiene músculos así gigantescos puede significar que tiene un buen físico. Entonces, este está muy interesante, así que si ustedes no tienen nada que ver, les recomiendo bastante Physical 100, Physical 100, en Netflix está... Ya me enamoré de algunos que salen allá en el reality, aparte de mujeres y hombres. He estado viendo eso. La verdad chicos, ya les conté en mi Insta. Hace unos días me caí y me pegué en la cabeza un poquito. Pero muchos se preocuparon de que tengo que ir al hospital a que me lo chequen y todo. No es que estoy bien. este Nada más como que fue un poquito de trauma a la cabeza. Eh, yo he tenido concusiones antes y sé cómo es tener una concusión. Esta vez no fue tan mal, gracias a Dios. Este, solo me dolió un poquito la cabeza por unos días, pero hoy fue como el que el primer día que me levanté y dije, wow, me siento súper, súper, súper bien. Así que estamos muy felices. Este, ya voy a poder regresar a hacer potance, voy a poder regresar a hacer ejercicio. Y aquí, de hecho, desde el 30 de enero, aquí en Corea ya podemos andar sin cubrebocas en lugares públicos menos en transporte público como en el metro, en el camión y lugares como con muchísimas personas pero estoy muy feliz porque ya podemos ir al gym ya podemos caminar adentro de lugares, en restaurantes y así sin cubrebocas no sé, hoy desperté como aunque no dormí mucho hoy desperté con más energía eh, y nada más quise venir a decirles que abrimos mi canal hoy en la mañana estoy feliz sobre las cubrebocas estoy feliz que mi cabeza se siente mejor, estoy feliz porque me gusta mucho la nueva serie que estoy viendo. Y ahora me voy a me voy a cambiar en algo cómodo. Y de hecho tengo que empezar a grabar. Tengo que grabar algo para una parte del siguiente video para mi nuevo canal. Así que vamos a hacer eso. Bueno, pues a trabajar. A trabajar. Una de las cosas que hago ahora es después de grabar un nuevo video para el segundo canal, To On básicamente... ¡Ay! No tengo pila, espérame. Para el segundo canal, To On grabo el video con el equipo. Y ya tenemos varios videos ya grabados porque hemos trabajado en este proyecto desde el año pasado, básicamente. Entonces, yo hago la primera edición y luego se lo paso a mi equipo en donde ellos ya van a estar editándolo más con música, con las letras, todo lo que se tiene que meter adentro del, del video aquí está, me lo van a mandar entonces tengo que estar viendo el video, eh, dándoles pues mis opiniones en el video en qué podemos cambiar de la edición, qué necesitamos agregar y luego para este video tengo que grabar un poquito de mi voz para meterlo como de narración al video así que voy a estar haciendo eso se los juro, es mucho trabajo hacer un video. Un video para YouTube de menos de 10 minutos nos tarda días. Así que espero que le den muchísimo amor a mis videos porque sí le estamos echando muchísimas ganas, no solo yo, pero también otras personas. Este, así que bueno. ¿Sientes que tu piel se puede moverse mucho? ¿O de piel? Hoy te Ay chicos, se me olvidó por completo seguir blogueando, pero estuve trabajando, estuve haciendo cosas de adulta. Estoy trabajando todo el día, ya estoy regresando a casa, voy a cenar y ya voy a acabar el video aquí para poder editarlo y subirlo. Así que gracias por ver otro video mío, los quiero mucho. Vayan a seguirme en mi segundo canal, tu Los veo ahí, los veo aquí con otro vlog y también con otro episodio del podcast El Cotorreo Coreano. Los quiero, adiós.